Este verano hay algo diferente para ti. Si te gusta bailar y te gustan las fiestas, esta es tu oportunidad. Aprende a ser un stripper profesional y conocer los beneficios de este mundo de la mano de los mejores. Chris Biden y celeste. Un taller para hombres y para mujeres. Inscripciones abiertas en café Juan León Mera y Carrión, Edificio Sevilla, Noveno piso. Aprende a ser un stripper profesional. Rawr.